La fonación con esfuerzo permite generar un aumento de la presión subglótica, fomentando el cierre esfinteriado de la glotis. PA, pa, pa, pa, pa, ka, ka, ka, ka. Ta, ta, ta, pata pata pataca pata pata pata